Otros que habéis pasado conmigo tan grandes trabajos un dios pondrá término también a los que pasamos ahora habéis arrostrado la rabia de escila y sus escollos que resuenan profundamente habéis probado también las rocas de los cíclopes recobrad el ánimo y deponed el triste miedo acaso algún día nos será grato recordar estas cosas corriendo varias fortunas atravesando los mayores peligros nos encaminamos al lacio, donde los hados nos prometen sosegado asiento. Allí deben resucitar los reinos de Troya. Armaos de valor y conservaos para la próspera fortuna. Dice, y aunque oprimido con grandes cuidados, simula en su rostro la esperanza y encierra en el pecho un profundo dolor. Échanse ellos, en tanto, sobre la caza y preparan el festín desuellan las reses y les sacan las entrañas unos las trinchan en tasajos y las espetan palpitantes en los asadores otros disponen calderas en la playa y atizan la lumbre recobran las fuerzas con el alimento y tendidos sobre la hierba se hartan de vino añejo y de la suculenta carne de los venados luego que han saciado el hambre y quitado las mesas recuerdan en largas pláticas a sus perdidos amigos y dudosos entre la esperanza y el temor, ora los juzgan vivos, ora se imaginan que después de pasar los últimos trabajos no pueden ya oír a quien los llama. Sobre todo el piadoso Eneas lamenta entre sí la desastrosa suerte del fogoso Oronte, la de Amico, el destino cruel de Lico y al fuerte Gías y al fuerte Cloanto. Ya era acabado el día.